Buenas noches eh, eh, a todos los que nos están escuchando, algunos por allá están sentados. Eh, y pues bueno, vamos a darles información un poquito sobre lo que está pasando con las comunidades, para ser precisos, la comunidad de de eh, los muchachos de Ayotzinapa eh, decidieron salir de la escuela por la militarización que está tan fuerte, hay toque de queda, ahí en Tixla Guerrero, dando a las 8 ya nadie sale pues, ¿no? Entonces la intención es apagar eh, las voces de los padres de familia que dejen de buscar a sus hijos, eh, haciendo caso al discurso de los políticos que dicen que ya superemos esta situación, que ya pasemos a otra, eh, a, a pensar en ese México que, que se está moviendo, ¿no? pero nada más que, pues ahora sí que no sabemos qué rumbo, o algunos sabemos qué rumbo tienen. Entonces... Eh, apoyamos a los muchachos eh, en verdad esto no es ajeno a lo que pueda pasar en posteriores años eh, aquí en Tetera del Volcán recordemos que después de esos días del 26 y 27 de septiembre, días después alumnos del Tecnológico de Monterrey, entre ellos iban unos alemanes que fueron también víctimas de, de las balas pues, de quienes de ministeriales Recordar, recordarán después unos mesesitos después eh, también pasó algo parecido en la UNAM, con los estudiantes. ¿no? Entonces, todo esto no es ajeno a lo que pueda suceder con sus hijos. Quizás algunos todavía no son universitarios, algunos están en la secundaria, en la secundaria, en bachilleres, en el CVETA, qué sé yo. Pensemos más adelante. A veces se nos hace fácil decir, es que pues no, somos, no, no, no, nos, no nos corresponde a nosotros, no es... Eh, de nuestra familia, no es de nuestra comunidad y a veces se nos hace fácil ser indiferentes y solamente les comparto esto y se lo digo con mucho respeto hay algunos que no estamos acostumbrados a preocuparnos de lo, por los demás si no estamos acostumbrados no se preocupen eh, compas, y eso comparten con los demás también pero sí preocupense por ustedes mismos preocupense por ustedes mismos porque todos tienen hijos todos los, están pensando mandarlos a estudiar y nadie está exento de vivir un escenario como los que está viviendo Ayotzinapa Guerrero. En lo personal no voy a esperar a que suceda algo parecido con mi familia. Entonces estamos a tiempo de revertir algunas cosas. lo que pasa en Puebla, que son situaciones muy complicadas con los gobiernos no es alejado a lo que está viviendo Morenos. quizás un grado menos quizás, pero no es alejado tenemos que entender que este sistema neoliberal este sistema capitalista nos ha declarado la guerra y entonces va por nuestras tierras va por la educación, va por nuestros trabajos, va por oh, nuestra mano de obra pues ¿no? malbaratándola, va por eh, las aguas, va por los montes, va por las va los valles, violentando los principios de la Revolución Mexicana, que principalmente la bandera de Tandayala, pues en Tandayala decía que las aguas, los montes y los valles le corresponden a los campesinos. Bueno, dejando a un lado un poco a Yotinapa, que hay mucho que contar, hay mucho que apoyar, eh, hay mucho que hacer, hay mucho que compartir, hay mucho que analizar. Proyecto Integral Morelos, ¿en qué consiste? En la construcción o ¿no? en la imposición que ya se está dando de la termoeléctrica, en la imposición del gasoducto, en la imposición de torres de alta tensión, ¿no? en la imposición de una industrialización que van apuntando al desarrollo. Hablan de sustentabilidad, de sostenibilidad, pero entonces habríamos que analizar qué es sustentabilidad o sostenibilidad y para quién entonces, ¿no? Hablan de proyectos incluyentes, proyectos que dicen que van a beneficiar a la sociedad. Los pueblos no miramos por dónde vamos a salir ganones, puedes tener los proyectos de industrias. Lo que sí estamos mirando es que somos un instrumento de cómo están mirando los grandes capitalistas para obtener sus ganancias eso sí, nosotros somos la materia prima nosotros somos los que ponemos la tierra nosotros los, los que ponemos el agua nosotros los que ponemos el medio ambiente los árboles y todo lo que y es más la mano de obra también ¿Sí? entonces habríamos que analizar en qué contexto estamos viviendo bueno eso es el PIM, el proyecto integral Morelos que se viene impulsando desde el 2010 y que apenas se viene concluyendo con la imposición con la fuerza pública en contra de las asambleas las asambleas de los pueblos nunca han autorizado este tipo de proyectos y apelamos a la consulta pública. Nunca han consultado, a si no saben, y es más, de qué se trata un gasoducto, pues. Y nos hemos instruido porque hemos, en, a, de manera autodidacta, buscando ahí, entre algunos datos, tanto de las normas oficiales mexicanas de la Tsenapre, del CUPRED y de otras eh, instituciones que estipulan que los proyectos de este tipo no deben de estar, para empezar, dentro de una zona de riesgo volcánico, lugares donde están muchas viviendas. ¿no? Y entonces esos son argumentos suficientemente válidos para no hacerse este proyecto. Ahora, ¿qué necesita este proyecto? Ya está ya, le, ya están imponiendo la termoeléctrica, falta la otra, porque no es una, son dos. ¿sí? Y entonces el gasoducto que ya impusieron, no solamente se pasa por Ramilcino, sino que está en la otra parte, la otra etapa que va de Huesca, pasando por, por ahí, por Ayala, con rumbo a Tenisco, rumbo a Toluca, en Toluca al parecer hay zonas industriales, en los mapas que tenemos hace un, hay unos circuitos que se arman ahí, unos especies de anillos. Eso nos da a entender que hay industrias, parques industriales ahí, y de ahí entronca Querétaro. Entonces, lo que hace este gasoducto que empieza desde Tlaxcala, hay un gasoducto que ya existe desde Veracruz hasta Querétaro. ¿sí? Entonces, lo, lo, lo sacan de Tlaxcala y pasa por Puebla, Morelos, va el Estado de México, y vuelve a cerrar a, a Querétaro sobre esa misma que ya está. Entonces, ¿qué hace un este circuito? Rodea los estados de Tlaxcala, Puebla, Morelos, Estado de México, ¿no? y hasta llegar a Querétaro, rodea el volcán, rodea eh, varios estados. Y entonces, este es un circuito que quiere decir, eh, es un círculo que en donde pretenden desarrollar la industria, pretenden crear una ciudad eh, como el, el, el Distrito Federal, acá en estos lugares porque aquí no hay problemas, o hay, o hay un poquito más de agua en comparación con el, el Distrito Federal. No tendrían que, que trasladarlo del, del sistema Cuchamala eh, y otros lugares. Aquí están los manantiales de Cuautla, en, en Jantetel que está a 5 metros el agua, en Huesca está a 8 metros el agua, en Temuac está aproximadamente sobre la misma situación, a unos cuantos metros el agua, no sé por aquí cómo andan los pozos, pero esto que pretenden hacer, no es a la se va, es que está pensado es que hay recursos naturales, es que hay montes, hay aguas, hay tierras fértiles. Y entonces, después, esa termoeléctrica, eh, que trabaja con gas natural, parece traer el gas, ¿sí? para calentar el agua que se van a traer del río Coutla, pero el río Coutla no es suficiente, no es suficiente porque va a gastar un total de 50 millones de litros de agua diarios, lo que más o menos gasta, cuautla, completita. Entonces, ese afluente no va a dar el ancho, requiere más agua. Al parecer también están previstos ya unos pozos profundos entre Tlacotepec y Zacualpan. Pero también sabemos, y ¿sí? quisiera que ustedes empezaran a, a, a investigar, sabemos que para entre el ejido o las tierras comunales de Huayapan y Tetela de Lincoln no sé, no sé, ubicario por aquí hay un río, hay un río que, que, que, que trae una agua, pero buena. Entonces, pretenden hacer una presa. Seguramente les van a decir que es para, para el río de ustedes, seguramente les van a decir para que sigan trayendo más, más frutos estos que, que vemos así. Eh, y, y entonces, ¿cuál era la, la, la intención? Esta agua, llevársela a la termoeléctrica. ¿no? Entonces, no lo crean, tal cual lo, lo voy mencionando, pero analicen. Qué es lo que puede pasar más adelante. ¿sí? Entonces, habríamos que analizar qué tipo de desarrollo queremos. Es que se va quieren compartirlo en una zona industrial donde supuestamente va a haber trabajo. ¿sí? Habríamos, aquí lo que nos va a matar, aquí lo que nos va a matar no es el trabajo, sino las condiciones en que nos den el trabajo. ¿sí? Así se pesa la hora. ¿Cuánto tendría que trabajar usted para, para, para ganar algo? para alimentar, sostener a su familia. Derechos laborales, estos están con un pie fuera, así como los maestros que tienen, y tienen su trabajo ya, con un pie fuera de su trabajo, y muchos obreros, y muchos campesinos, estamos unos cuantos días, unos cuantos años, a lo mejor no estoy yendo más allá, de perder la tierra. Estamos muchos, a unos cuantos días, a unos cuantos meses, de perder el agua, o de que privaticen el agua. Estamos unos cuantos días de perder la educación, Entonces, ¿todas estas reformas a dónde nos llevan? Hicieron la reforma petrolera, la reforma energética, pero ¿a dónde estamos con esta reforma energética? ¿Nos blindó de, este, de, este, de esta ola de bajos precios de petróleo a nivel mundial? ¿Nos blindó este, esta reforma energética? No nos blindó, nos dieron a tole con el dedo. La reforma educativa está impactando de manera positiva, eh, eh, de manera académica en, en, en los chavos. No, los, los maestros es más se preocupan algunos, y lo decimos con todo respeto, seguramente algunos maestros ya no se preocupan por, por inscribir a los chavos, se están preocupando más por preservar su trabajo. Hablan de calidad educativa, desde mi punto de vista, es una forma de discriminar, porque entonces no podemos... Tratar al país como si fuera geográficamente igual. No es lo mismo que tela de volcán que Amicimbo, geográficamente son cosas diferentes a los estados de Morelos. ¿sí? Y no es lo mismo Morelos, que Guerrero, que Chiapas, que Oaxaca. La educación es muy diferente en esos estados. Y entonces, ¿qué va a pasar? Algunos serán de calidad y algunos no. Es una discriminación diplomática. Entonces, Hablan de calidad educativa, los niños que no aprendan, ¿serán de calidad o no serán de calidad? ¿No? Hablamos que analizar en el asunto educativo. Bueno, muchas cosas de estas están pasando y que es necesario que ustedes echen a volar un poquito más, allí hay análisis. Y entonces, compas, el proyecto integral Morelos viene a eso, a industrializar Morelos, que para empezar, Morelos es agrícola en un 80% vamos a tener problemas del ambiente porque de ahí, de esas torres de enfriamiento van a emanar gases de efecto invernadero que van a ser una cortina térmica y que de acuerdo a los biólogos especialistas dicen que algunas lluvias o algunas nubes que, lle que, que llevan a lluvia no van a lograr pasar se van a lidiar hacia arriba, hacia abajo y las que logren pasar ¿sí? van a caer allá adelante contaminadas y entonces esto va a contribuir al calentamiento global. Pero entonces las lluvias ácidas se, se verán caer en los alrededores y seguramente aquí pueden llegar esas lluvias contaminadas. Y a Mitsingo no está presente. Y Coautla Mene, y Cuernavaca tampoco. Entonces, se justifica el desarrollo con la destrucción. ¿Sí? De repente nos dicen a los campesinos que somos los que son los tercos, los necios, los que, los que no queremos el desarrollo. Aquí habría que ver quién es el terco y quién es el necio. Aquel que preserva, decían algunos por ahí, lo dicen en otro término, aquel que preserva sus tierras o aquel que las destruye. Nosotros no las queremos para destruirlas, nosotros queremos para seguirlas cuidando y heredarlas a nuestros hijos y nuestros hijos a sus nietos y sus nietos a, a, a nuestros bisnietos. Se trata de un asunto meramente humano, porque nosotros, para nosotros los campesinos, la tierra no es un bien comercial. Para nosotros la seguimos respetando. Lo que el sistema capitalista salvaje no lo hace. Entonces, qué habrá de parar paralizado de Morelos? Tenemos que pensar hacia dónde vamos. Ahora Estamos dispuestos a vivir en un, en un complejo industrial, en un estado industrial, donde todas las mujeres vayan a trabajar en las maquiladoras, todos los señores vayan a trabajar en las empresas. Y vamos una bueno, ahí les pongo un ejemplo. Ciudad Juárez, Chihuahua. Hay ensambladoras, hay maquiladoras. ¿Y qué pasa con Ciudad Juárez, Chihuahua? A nivel nacional el número uno, en feminicidios. Yo no quiero que mis hijas vivan en esa situación. Si a mí me están diciendo que ese es el desarrollo, ese desarrollo no lo quiero. Para mí, este tipo de desarrollo, y con esas condiciones, con estas reformas estructurales, laborales, para mí es un sinónimo de esclavitud, esclavitud moderna. Pero bueno, habría que analizar, eso es lo que piensa su humilde servidor y desde luego seguramente ustedes piensan igual o piensan diferente y eso es lo más interesante, que pensemos que nos pongamos a, a analizar y a veces también las autoridades tienen un papel determinante, a veces no nos toman en cuenta para algunas decisiones, a veces creen que hacen las cosas buenas y de repente se dejan envolver por un puñado de pesos y... Y venden, ceden lo más sagrado que tienen los pueblos, que son las tierras. Dicen que estamos jodidos, dicen que somos pobres. Habríamos que analizar que estamos, si estamos pobres. ¿eh? Para empezar tenemos las tierras nosotros. ¿no? Entonces, ¿por qué este sistema capitalista las empresas vienen por, vienen por nosotros? No porque de veras estemos pues, guapos, o estemos, eh, sepamos mucho, qué sé yo, ¿no? Pero en verdad les interesamos demasiado vienen porque nosotros poseemos lo que ellos no tienen. Ellos tienen el dinero, pero nosotros tenemos las tierras, y entonces ellos tienen por las tierras, y habría que analizar. Y entonces, Tetela, piénsenlo, échenle muchas ganas. Yo sé que ustedes en sus asambleas comunitarias pueden decidir y decidan lo mejor que sea para Tetela. ¿Sí? Decidan lo mejor que sea para sus hijos, de lo contrario, seguramente en unos cuantos años, a nuestros nietos solamente les contaremos. Hubo algún tiempo que había unos montes y había cedros, piños, pollameres y animales salvajes. Y nos íbamos al salto y nos íbamos a Semana Santa y nos echábamos agua. Y quizás en ese momento nos llenamos de nostalgia, pero quizás ese momento vamos a querer. Tener una oportunidad siquiera para revertir las cosas. Nadie, nadie es herramienta en cabeza ajena. Y nadie, nadie seguramente va a pegarle tanto antes de que lo viva. Pero no esperemos a que nos toque, no esperemos a que nos quiten nuestras tierras. No esperemos a que lo que tenemos se desvanezca en nuestra vista, en nuestras manos, sin hacer nada. Tenemos un compromiso, pueblo de Tetela. O le enseñamos a nuestros hijos a levantar la mirada, a ver de frente, a empuñar la mano, a alzar la mano izquierda y defender nuestros derechos, o de lo contrario, con la omisión, estaremos enseñándoles a nuestros hijos a parar el lomo y en cuanto nos vengan a joder, pues no nos vendrán a joder. Es importante... Enseñarles a nuestros hijos una lección de dignidad, una lección de resistencia, una lección de identidad. Tienen que entender nuestros hijos que esta tierra donde están pisando, que aunque no sea de ellas, como dicen algunos, la tierra no es de nosotros. Nosotros somos de la tierra, pero tenemos una encomienda, cuidarla y que habramos de hacer, los que estamos conscientes eso, cuidar la tierra y entonces compañeros eso es lo que quería compartirles con todos ustedes el proyecto integral Morelos lo están imponiendo y aguas agárrense compas al parecer por aquí, por Tetera del Volcán está prevista una autopista ya lo escuché, decirlo Cuco eh, Amaro Luna presidente municipal de Capista que lo van a pasar aquí por Guayacan está previsto por aquí si no lo saben, infórmense ¿no? y ojalá, espero equivocarme en verdad, quisiera equivocarme con lo que estoy eh, previendo de lo que depara a los pueblos de Morelos quisiera equivocarme pero entonces ¿qué hablamos de hacer? seguramente yo podría hacer poco ante toda esta situación las cosas las tenemos que hacer de forma colectiva y juntos y aunque seamos pueblos más arriba pueblos más abajo Pueblos al este, pueblos, pueblos al oeste, seguiremos siendo esos, pueblos. que Independientemente de que nos divida un límite eh, político, seguiremos siendo esos, pueblos, la misma clase, eh, gente de las mismas condiciones, gente que a veces dicen que estamos jodidos de algunas cosas, quizás, pero en otras cosas somos demasiado ricos. Entonces, compas, no quisiera eh, quitarles más el tiempo. Habíamos que analizar qué es lo que va a pasar con sus tierras, compas. En verdad, eh, yo vengo aquí y me siento muy contento mirar los montes, mirar ustedes que producen demasiado. Imagínense que después las tierras, ustedes eh, ya no las tengan a disposición. ¿Qué pasará? Seguramente si no defienden sus tierras, volveré a venir y veré algunas construcciones, algunos oxos quizás, algún parque turístico, y ya veré y ya veré ah, como, como en algunos lugares, el pueblo por acá, los gringos de este lado, los visitantes de este lado, los pudientes, la gente que trae barro, la gente que viene a, a divertirse con nuestro monte, pero siempre y sencillamente nosotros tendremos el orgullo de decir: tenemos un supuesto desarrollo, pero es necesidad, en ese desarrollo quizás no estemos contemplados. Eso será lo más triste: que nosotros estemos mirando no vamos a estudiar. Bueno, compas, gracias por permitirme estas palabras. El proyecto Integral Morelos, que consta de esas dos termoeléctricas: el gasoducto, eh, torres de alta tensión, agua que se van a llevar de esos lugares, las industrias. Eh, la, todas las industrias, todas, todas, todas, todas, mínimo para los sanitarios, trabajan con agua. Entonces, si así de por sí estamos eh, padeciendo de este vital líquido, pues entonces, imagínense, ¿qué nos depara después No sé si hay algo que compartir, eh, muchachas, y pues ahí dejo el micrófono. Muchas gracias.